Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, hoy vamos a hablar acerca de lo que es liderazgo. No podemos hablar de liderar en algún aspecto de nuestras vidas, en lo laboral, en el estudio, si no somos líderes de nuestra vida. Cuando hablamos de liderar, ¿qué se entiende? Uno lo asocia a los grandes políticos, a grandes líderes como Mandela, Gandhi, Hitler, como líderes. Positivos o negativos. Pero, ¿cómo sabemos si somos líderes de nuestra vida? ¿Somos protagonistas de nuestras vidas o somos obedientes? Líder versus obediente. Estamos obedeciendo a nuestros padres. Si tenés menos de 16 o 18 años, si estás viviendo con ellos. Sí, en algunos aspectos tendrás que ser obediente. Y en otros aspectos tendrás que conversar como para poner límites, si aún no lo estás haciendo. El tema de líder, ¿qué significa? Significa desde el conocimiento, desde el coaching, la PNL, desde todo este espacio con el que vengo trabajando, es crear oportunidades para lograr tus objetivos. Generar espacios para poder desarrollar algo que vos quieras. Hay gente que toda la vida se pasa esperando que alguien le ofrezca un trabajo o que se pasan echando culpas. Ah, no, es que mi mamá nunca me hizo esto, nunca mi papá me dio esto, mi papá era esto o lo otro. O sea, siempre estamos más bien hacia afuera que hacia adentro de nuestra vida, ¿no? Nos estamos haciendo cargo. Entonces eso es algo muy importante. En primer lugar, ser agradecido. En varios lugares, en varias escuelas en, o distintos criterios, hablan que el agradecimiento es la base de la riqueza. Entonces, por muchos motivos, es muy importante ser agradecida y principalmente con nuestros padres, porque ellos nos dieron la vida y después empezar a conectarnos con uno mismo por lo menos ser consciente de qué es lo que a vos te gusta, chequear lo que a uno le está pasando, vos me ves bien a mí, me ves mal, sentís que, que yo he perdido un poco, que, que estoy a disgusto, que no estoy cómoda, eh, esto de ir chequeando cómo están las demás personas en relación a mí, a lo mejor todos me ven re mal, y, y yo soy la que no sé, la que no me doy cuenta, y sí, es que vos cuando hacías tal cosa Se notaba que estabas feliz Que estabas súper contenta Tratabas bien a tus hijos Ahora te veo nerviosa Los estás retando todo el tiempo Bueno, todos esos pequeños signos y comentarios Son muy buenos O sea, a uno lo ayudan a darse cuenta Cuando uno se propone algo Las cosas surgen Es cuestión de tener paciencia pensar yo si sí quiero yo lo propongo y yo voy a lograrlo quisiera que empieces a pensar estás cómoda con lo que haces imagínate que lo que hoy estás viviendo lo está viviendo tu hijo ¿estarías orgullosa de eso? si no estás orgullosa si no te gusta lo que están haciendo lo que podrían llegar a hacer que el espejo tuyo entonces ya tenés que cambiar, ya tenés que empezar a replantearte qué cosas podés hacer, en qué te estás postergando, estás haciendo gimnasia, estás haciendo alguna actividad física, salís a caminar, te ocupás un poquito para vos o todo el tiempo haces todo para los demás. Esas preguntas para mí es muy importante para comenzar. Si vos te sentís que realmente sos líder de tu vida, te felicito. Te felicito porque son muy pocas personas las que hacen lo que a uno le parece que está bien. Y lo que a uno le parece que está bien no quiere decir que siempre les va a agradar a los demás y tampoco quiere decir estar lastimando a los demás. Porque es muy importante que todo lo que vos hagas sea ecológico. ¿Qué quiere decir esto? Que en la familia no les haga daño a los demás. Si vos tenés a tu esposa, a tu esposo y estás haciendo algo que vos crees que los puede lastimar u ofender, entonces tenés que replantearte si realmente vale la pena esto que vos estás pretendiendo hacer. En síntesis, que ser líder es generar espacio o crear espacios para lograr un objetivo, acciona en base a lo que a vos te guste y dentro de lo ecológico, dentro de lo que es posible sin que reaccionen las demás personas. O sea, es un aprendizaje para todos. Si te gustó, te pido que le des me gusta a este video. Si crees que, puede ser, eh, que le puede ser útil a alguna persona, te pido que lo compartas. Y si querés hacer un comentario... Eh, alguna pregunta que vos quieras hacer yo te la voy a responder es un tema muy grande muy grande pero hay que comenzar por uno así que va a ser muy bienvenida tu pregunta y este y bueno si no te suscribiste a mi canal te pido que lo hagas y bueno y los comentarios van a ser súper bienvenidos muchísimas gracias y nos vemos pronto chao chao